Jess, ¿qué estás haciendo? Ay, me enganchaste. Eh, yo junto mi ciclo en este hermoso frasco de vidrio, saco mi copita y la vacío o en una botellita y después la junto. Y cuando termina mi, mi ciclo, con un poco de agua, eh, riego mis plantitas. ¿Y cómo haces para juntar tanta sangre? ¿Qué eh, usas? Mi copa menstrual, sí me menstrual, sí. Después riego todas mis plantitas, agradeciéndole a la tierra, agradeciéndole a mi ciclo, todo lo que se está yendo con él. Gracias. Así es. Este es mi juego cada mes y, bueno, me hace muy bien. Me trae mucha claridad, mucho amor y respeto a mí a mi útero. Señora, eso estaba así. Bueno, bueno, está bien, está Adiós. bien.